Bueno, esto es la empresa Corchos Galindo eh, de, de Slida y nos dedicamos a hacer tapones de corcho, de la, no, de la corteza del corcho. Bueno, esta, eso, aquí trabaja, bajamos el corcho todo, todo natural, no hay nada de productos químicos, no hay nada. Y eso, lo sacamos de, de estos montes de aquí y bueno, de, de muchas partes, de hay de Extremadura. ...hay de Andalucía también... ...y de la zona esta... ...bueno esto es, un, es una producción... ...que se saca de cada 11 o 12 años... Bueno como veis esto es un alcornoque... ...de aquí es donde sacamos el, el corcho... ...estos árboles se, se dan en zonas con un alto valor ambiental... ...donde existe una gran biodiversidad... ...incluso en algunos casos hay, hay especies... En, ...en peligro de extinción... ...aparte del, de la biodiversidad y del valor bio, eh, ambiental que da esto... ...es importante destacar el valor económico y social... ...de, de aquí viven muchas familias... ...de aquí viven... Eh, ...esto está en zonas rurales donde es difícil encontrar trabajo... ...por tanto, eh, esto es una actividad económica... ...que ayuda al, de, al desarrollo rural... ...y por último destacar... ...que eh, los, los grandes vinos asocian la calidad... ...al corcho, los, eh, los mejores trozos de corcho... ...los tapones con, con menos impureza... ...y por tanto con una mejor respiración... ...se ponen en los grandes vinos...